Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, Centro Agropecuario La Granja, Espinal, Tolima, Colombia. El Tecnólogo en Agrobiotecnología se desarrolla en un enfoque multidisciplinario que involucra varias especialidades y ciencias como Biología, Bioquímica, Genética, Virología, Agronomía, Ingeniería, Física, Química, Medicina y Veterinaria, entre otras. El Centro Agropecuario La Granja, además de ofrecer servicio de internado totalmente gratuito, brinda subsidio del 60% en alimentación y transporte, ida y regreso sin ningún costo adicional. La agrobiotecnología o biotecnología es la tecnología basada en la biología especialmente usada en agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, ciencias forestales y medicina. Nuestros tecnólogos implementan todos sus conocimientos en las áreas de la microbiología, la ciencia de los alimentos y la agricultura entre otros campos. En el centro agropecuario La Granja se implementan un conjunto de técnicas biológicas que mejoran la calidad y producción de los cultivos e incrementan sus rendimientos. Cada uno de nuestros tecnólogos busca el beneficio tanto de los agricultores y consumidores con el desarrollo de nuevas variedades ajustadas a las necesidades del sector agropecuario. También promueven la generación de productos de interés farmacéutico, agroalimentario, cosmético y ambiental. En el transcurso de toda su formación, nuestros tecnólogos desarrollan políticas de producción basadas en la sostenibilidad y sustentabilidad de los recursos biológicos y agroclimáticos existentes sin alterar el medio ambiente. El tecnólogo en agrobiotecnología estará capacitado para manejar sistemas de producción agrícolas en ambientes controlados y las tecnologías relacionadas con ello. Mejorar y obtener nuevos productos utilizando métodos o procedimientos biotecnológicos, Diseña y optimiza los procesos agrícolas a partir del aprovechamiento de los recursos genéticos del entorno. Nuestros tecnólogos apoyan técnicamente proyectos de investigación, innovación y desarrollo a nivel local, regional y nacional. Transfieren conocimientos a medianos y pequeños agricultores mediante labores de extensión, capacitación e interacción social. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Centro Agropecuario La Granja, Espinal Tolima Colombia, tu opción. So sad taping, so cruel and so